Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a arreglar este... Estos Airpods que... o sea, no carga Entonces vamos a... bueno, yo ya le quité el estuche El estuche Usualmente se suele dañar lo que es el procesador de carga a lo que tú conectes Entonces vamos a ver qué, qué ha pasado Retiramos los, los audífonos es con una pequeña pinza lo que hacemos es empezar a jalar de aquí suavito ahí salió pues aquí ya salió ah, esto de acá va acá no se lo que vamos a revisar es este circuito. Lo que realizamos ahorita es verificar que el circuito efectivamente sea el chip U2. Este chip sirve para poder cargar los audífonos. Usualmente vienen en los iPhones y en los iPods, ya que es un circuito que te permite, pues, cargar tus dispositivos ya sean los AirPods y los iPhone. Como podemos observar está algo sucio el circuito y lo que tendremos que realizar es limpiar un poco y con el cautín poner un poco de y pues estaño un poquito en los tres puntos de cada lado. Así podremos volver a soldar este chip U2 en su mismo lugar y hacer que vuelvan a funcionar nuestros audífonos con normalidad. Recuerda probar después de haber soldado así como lo vamos a realizar en la siguiente parte a continuación vas a ver el chip ya soldado y ahí está cargando Y bueno gente, lo que vamos a hacer ahorita es a soldarle, que ven que ahorita ya se prendió el foquito, entonces lo que realizamos fue soldar el chip u, -U 2 para que pueda pasar la carga. En este momento lo que procedemos a ver es que ya está cargando, entonces es una buena señal ya que nuestros audífonos I-12 están funcionando nuevamente con normalidad, lo cual es una gran noticia. Lo que procedemos a hacer es a volver a armar los audífonos, ya que solo únicamente tienes que ponerle la tapita y el protector del conector Lightning para que pues quede bien cerrado y no le entre polvo ni algún otro objeto y que vaya a dañar el sistema eléctrico. Como puedes ver, ya está soldado el chip y todo está funcionando muy bien. Espero que te haya gustado este video y me regales un buen like y te suscribas al canal. Hasta la próxima amigos.